Buenas tardes señores miembros del jurado, mi nombre es Víctor Andrés Gilaspúa, del onceavo año y a continuación voy a interpretar tres obras de diferentes épocas. La primera obra que voy a interpretar es el tercer movimiento de la sonata Opus 27 número 2 de Beethoven. interpretar la obra Fantasía impronto de Frédéric Chopin. La última obra que voy a interpretar es Claro de Luna de Claudio de Busa.